¡Familia! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡El increíble premio del Powerball para el estado de California! ¡Señoras y señores, muchas felicidades a ese ganador o a los ganadores, familia, que disfruten muchísimo ese gran premiazo! ¡De esta forma comenzamos, señores, con grandes noticias! Les saluda Shanira Blanco. Esperamos que usted esté muy bien en la tarde de hoy. Nosotros listos para celebrar los sorteos del Wild Ball, Pega 2, Pega 3 y Pega 4 de nosotros, la Lotería Electrónica de Puerto Rico, para hoy martes 8 de noviembre. Los sorteos de hoy son certificados por nuestra auditora María Ocasio Sáez de la firma Aquino de Córdoba, Alfaro Company,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 20 millones de dólares que son, mira, buenísimo usted no olvide hacer su jugada que todavía está a tiempo, y déjeme decirle el loto Cash continúa aumentando ahora está en 510 mil dólares no olvide jugarlo con la doble revancha, mira, también subió 290 mil dólares. Dólares. Si usted no juega, usted no se pega. También pendiente a nuestra página de Facebook, donde constantemente estamos actualizando la información de los resultados y los ganadores de los sorteos, señores. Y si usted escucha, necesita unos chavitos al instante. Raspe la suerte con los instantáneos de Lotería Electrónica. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar un numerito en tu vida?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 no te preocupes porque para esta noche tiene una nueva oportunidad para jugar y para ganar también escucha esto, busca la nueva hoja de jugada del Wild Ball vas a marcar el sorteo en cualquier es añadir el Wild Ball en las opciones de juego o más fácil jugada automática y ya el Wild Ball señores llegó para quedarse, así que familia de esta forma comenzamos con los sorteos de esta tarde y el Wild Ball muchísima suerte y el Wild Ball es el número 8, es el número 8. Ahora continuamos con el Pega 2 de esta tarde. Adelante. Vamos a ver esos números del Pega 2. Mucha suerte. Primer número del Pega 2 es el 4. 4. Siguiente número. Es el número 0. Número 0. Número ganador del Pega 2 en la tarde de hoy es el 4040. Pasamos al Pega 3. Mucha suerte en el Pega 3 de esta tarde. Adelante. Primer número del Pega 3. Anótalo. Cero. Cero. Siguiente número. Número 2. Dos. dos. Último número. Es el número 3. Es el número 3. Número ganador del Pega 3. En la tarde de hoy es el 0, 2, 3. 0, 23. Pasamos al Pega 4. Mucha suerte en el Pega 4 de esta tarde. Adelante. Primer número del Pega 4. Número 3. 3, siguiente número. Es el 7. 7, último número. Es el 3, señores, número 3. Último número. Es el número 4. Es el número 4. Número ganador del Pega 4 en la tarde de hoy. Es el 3, 7, 7. 3, 4, 37, 34. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores de los sorteos de la tarde de hoy. Para más información, entra a nuestra página oficial de internet, loterías de Puerto No se pierda el sorteo de esta noche a las 9 pm, ya lo sabe. Recuerde también jugar con mucha moderación y gracias por acompañarnos. Excelente tarde y mucha salud.